Su problema y cavar su propio hoyo. Cuéntame, Neto Néstor Bro. Flow. Señores, le traigo una noticia: una noticia de amor. ¿Una qué? Eh, una noticia ¿Qué? de amor. Ayer, alba, ayer era Playboy, no hoy, hoy, hoy es amor. Ayer era Playboy, hoy es amor. Cuéntanos. Señores, un hombre le pide matrimonio a una joven que viene desde España, pero la cosa no queda ahí. La joven. Se monta en el avión y se encuentra con el líder de los Topo Point. DJ Topo. Con ese buen mozo, DJ Topo. Esa belleza. De Esa belleza, Dios. Un saludo al líder. Ahí está el video. miren. Que ya viene para acá, para el país. Eh, ay, Dios mío. Ay, miren. Padre Amado Celestial. Mira, mira. ay wow. ¿Qué fue eso? Un beso <risa> que le dio al Coco. <risa> <risa> <risa> Señores, pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí la joven. La está esperando su esposo en el aeropuerto y le pide matrimonio. Sí, bien, ¿En ese, ese miren, miren, miren eso, ve. Eso fue antes de pedir eso matrimonio. Eso fue antes de pedir matrimonio. Señores, pero qué valor. <risa> Dios mío, mira, mira, mira. Miren eso, mira. Dios mío. Ay, mi amor. Ay, Dios mío. Señor, la sangre de Pero Cristo. Pero tú supiste que cuando. Dios mío, eh. Que miren, miren qué felicidad. ¿Qué que hombre ese hombre, mira qué felicidad. Te esperando su mujer de pan. ¿Y el úser de ese pobre infeliz cuál es? <risas> Dios mío, mire, mire, miren. Ay, qué lindo. Es lo que quiero saber. Quiero seguir. Ay, Dios mío, eh. Miren. Yo no sé si sigue compromiso. Eh, primera, mía, eso fue, eso fue en España. Eso fue en España. Se tiran las foto. Entonces, en República Dominicana. <risa> <risa> <risa> Exacto, después de un vuelo de, de avión. ustedes Señores? no saben si ella vino a hacer un negocio, a casarse, para llevarse un negocio. No, par no, de no, no. El negocio no va con la misma prenda de ropa, porque su <risa> <a> amor ya. <risa> no. Cuando, mira, mira qué lindo. Mira ese muchacho, seguro conchero. <risa> ¿Eh? <risa> Delivery de Colmado, un saludo a mi Delivery, que lo dejé a pie. Eh, y mire esa muchacha, cualquiera que la vea. No, no. Y cuando viene a ver, ella se siente mal de lo que ella, de lo que él le ha dicho a ella. Eh. Al récord Guinness hay que llevarla a ella, que besó a nuestra. Líder Topo parece? ¿Eh? La, que... A la de la película de Quincón, Yo... ¿se parece ella también? A mí lo que me da pena, ¿Deberían pero... hacer la segunda parte? Ay, el muchacho. Porque está, está regado en todas las redes, ¿sabes? Las redes sociales. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo No, redes. no tiene redes. que mira, salí a la calle con un hombre tan famoso como, no como DJ redes, Topo. Señores, pero ya es persona Y él escrúpulos. no la está besando, él parece como que el se la quiere flaco, tragar. Flaco, opíname de ese chin. ¿eh? <risa> flaco, que tú opinas? Y seguro, pago la mitad del vuelo. Porque, Ay, o sea, y vienen nueve horas a encontrarse en ese destino. ¿eh? Porque el muchachito no se ve mal. ¿Tú ves? Pero, <risa> sí, pero, pero el líder. Pero el no, no, no, no, no. Eso bueno, no. tiene, tiene categorías y ella es la que vea. Pero el líder. Sí. ¿Eh? Vámonos con. Mío. <risa> señor, Blom, no mío. ahora que tú para que encuentre tienes. algo de tu pueblo. Amén. Vámonos con una pausa. Apiado nosotros. Y cuando retornemos, venimos con Josauri. <risa> <risa> <risa> y se mete el poderamiento, vámonos. Josauri, eh. ven a limpiar <risa> esto. <risa> <risa> to